La senadora lima Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Coincido con todo lo que han comentado mis compañeras que me han precedido, pero creo que el Partido Popular se queda de nuevo solo. Creo que estamos hablando de una ley consensuada y que debemos cumplir. Y nos guste o nos guste, esto hay que hacerlo así. Eh, vamos a apoyar la, la moción, quería adelantarlo. No sabremos si será útil o no, pero va por delante nuestro apoyo. Sí que es cierto que lo que se está haciendo con la, con la corporación de la de Televisión Española parece que no tiene nombre. Pero bueno, afortunadamente la sociedad y el colectivo de trabajadores y trabajadoras le ha puesto nombre a lo que está ocurriendo en todo este tiempo. Seguro que os suena el hashtag que se está escuchando últimamente: el hashtag Así se manipula. Y esto se ha creado para denunciar todos los casos de manipulación que frecuentemente se están escuchando. Está ocurriendo. Por ejemplo, en el ayuntamiento de Rivas, donde se ha manipulado de una forma importante y una persecución a los concejales de nuestro partido de Podemos. Creo que te, esto se ha hecho a, a conciencia. Es cierto que es verdad que se sí ha aprobado y al final se ha podido demostrar que, que no era real estas, estas denuncias falsas. Hablamos de otro hashtag, seguro que os les suena a todos ustedes, Los Viernes Negros, Radiotelevisión Española. Las trabajadoras han elegido este color para vestir en denuncia del secuestro y del bloqueo por parte del Partido Popular y de la presidenta del Congreso, de la televisión y de la radio pública. Otro hashtag, Mujeres, Radiotelevisión Española. Donde se exige la renovación del Consejo de Administración con perspectiva de género, donde los cargos de la representación deben tener paridad. Creo que esto es una reclamación de, de recibo, ¿no, señorías? Y hablamos de otro hashtag, la Radiotelevisión Española para Todos, y añado para todas, donde la ciudadanía tiene derecho a una televisión plural neutral y veraz. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Creo que estamos haciendo el ridículo, señorías. Creo que no tenemos ningún sentido la responsabilidad en este momento, que no tenemos conciencia de que a la ciudadanía no la estamos respetando. Y la respuesta, como han comentado eh, nuestro compañero, el portavoz del Partido Socialista, es que hay una solución, nos ha comentado el señor Montoro, y es que cambiemos de canal si no, nos gustó, si no nos gusta lo que estamos viendo. Y además, si hablamos de los comentarios que está lanzando el presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, de cuyo nombre la verdad es que nunca recuerdo, la verdad es que los comentarios, en fin, soñaros gratis realmente. Pero bueno, eh, quédense con la copla, porque seguro que es un género que a ustedes les gusta de que esto no va, no va a quedar así. Tenemos que defender siempre lo público y su dignidad. Pero bueno, volviendo al contenido de la moción, comentarles dos aspectos. Se pide la renovación inmediata del Consejo de Administración de la Corporación de Radio Televisión Española en cumplimiento de la Ley 5 barra de 2017, que fue una ley consensuada y también consensuada la forma en que tenía que realizarse a través de concurso público, ¿pero qué está pasando? ¿Discrepancia entre ambas cámaras? ¿Diversidad de mayorías? ¡Vaya, qué contrariedad! Se está pidiendo la votación por separado y luego claro, es que en el Senado estamos muy bien. Y luego pedimos un informe jurídico por aquí, otro informe jurídico por allá, y al final calla, calla, que si no se dan cuenta, de repente nos metemos en el mes de septiembre y seguimos manipulando y mandando en la programación. Bueno. Queremos ser como la BBC, este es un sueño que tenemos, copiar este modelo, pero bueno, aquí tenemos el Real Decreto del 2012 y aquí estamos tan a gustito y un largo etcétera. Pero bueno, nosotros seguiremos apoyando para que esta situación termine. Luego también, también se solicita el apoyo a las movilizaciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Y bueno, desde ha habido dos, dos dimisiones en el país valenciano de trabajadores y se ha denunciado el bloqueo y la manipulación de la información. Me parece que es un ejercicio de poca vergüenza. Nosotros estaremos con los trabajadores y trabajadoras únicamente con añadir que la estratagema bueno, del Partido Popular, cuando nos piden consejo, es como una película de ciencia ficción. Pero bueno, cuando se le da, lo aprovechan para seguir manteniéndose en el poder. Y al final esto parece como un chiste muy malo, malo y ofensivo para la ciudadanía y para Termine, la democracia. Señoría. Pero esto tiene que terminar. Muchas gracias.